que hay amores que se agotan con el tiempo Yo de todas esas cosas me quedo con lo verdadero Yo solo veo el cielo, que tú lo estás pasando bien patada en el alma, yo te daría, y deja ahora que, que cuide de mis heridas, y hay otras cosas que, que yo ya no entiendo. Que no gritaría costuras de la vida No